Hay días que pierdo la fe Hasta pierdo la esperanza Todo me sale al revés Y tu recuerdo me espanta Nunca lo voy a saber No sé si hice bien o al revés este mundo está tan loco Esto es una carrera de campo a través Nunca lo voy a saber Porque al mirarte a los ojos Nunca sabré si hice bien Cuando lo pienso me enojo no sabes si se bien cuando lo pienso me enojo hay días que pierdo la fe hasta pierdo la esperanza todo me sale al revés Cuerdo me espanta, veo la carretera bailar, al fondo tus ojos brillar, veo tu mundo de colores, se me estropean los amores, veo que hay tanta dificultad. Para lo que debiera ser, sencillo como es querer, nunca romper la amistad. Todo me sale al revés y tu recuerdo me espanta.